Toda la actualidad del día con el mejor staff del periodismo local y regional. Muy bien, vamos a ver cómo está la temperatura actual en la ciudad de Venado Tuerto. Ya nos ponemos en movimiento eh, y en minutos toda la información también con voces de protagonistas. La temperatura actual en la ciudad de Venado Tuerto, 13 grados. Cuando estemos terminando Noticias H. Edición Central estaremos mayormente en los 11 grados nuevamente. Temperatura con la cual terminábamos ayer. Decae después considerablemente en la madrugada. Estamos hablando de unos 9 grados. Frío hoy. No podemos dejar pasar esto. No podemos hacer un salto sobre esta información. 3 grados. 3 grados a las 7 de la mañana. Por favor. Es para abrigarse al máximo. No va a pasar lo mismo mañana. Aunque bueno, podríamos estar por ahí también. Porque comienza a decaer las temperaturas. Sobre todo las mínimas. 8 grados para... El día jueves, ya estamos en el jueves, mayormente presencia del viento del noreste, eh, vientos que tendrán cierta velocidad de 7 a 12 kilómetros por hora para el día jueves. Máxima de 22 grados, creo que no nos quejamos dentro de todo de la máxima de hoy, que tuvimos en este día que fue de 21 grados, se suma un grado más para compensar el día miércoles. Y llega el día esperado, sobre todo por Manu aquí de los estudios, el día viernes mínima, ¿Qué tenemos? Mínima de... ¿Cuánto? ¿Un grado no? ¡Once grados! 11 grados! Y la máxima de 25 grados. Hermoso viernes. Volvemos nuevamente a remarcar. Prepare su agenda para el día viernes. Pero también prepare si en su vista, porque neblina durante la madrugada y durante la mañana... Fuertes e eh, intensas que van a reducir considerablemente la visibilidad en Venado Tuerto. 13 grados actualmente en la ciudad de Venado Tuerto. Sobre el final hablamos del sábado y hablamos del domingo porque la semana poco a poco se quiere ir. Así que tendremos más precisión sobre esta información meteorológica. Que por cierto la ONU habló ya sobre que fines de julio volveríamos a tener temperaturas cálidas. Eh, se habla ya de que vamos a nuevamente romper un nuevo récord. ¿Qué se puede esperar? Porque los grados, el calor fue sofocante, agobiante el último verano 2022-2023. Ya se habla de que el niño llegará con temperaturas excesivamente calurosas. Así que ya los registros, según los especialistas, están asegurando el regreso de sequía, el regreso nuevamente de temperaturas muy cálidas, hay que disfrutar de este fresco que tenemos en lo inmediato, que también vemos cómo poco a poco está pasando, ya estamos en pleno mayo, y bueno, consigo traerá también estas informaciones que tienen que ver con proyectarnos pensando sobre fines de junio, cómo va a estar entonces el tiempo en Argentina, acá estamos hablando de nuestro país. Vamos a seguir avanzando y justamente marcabas Argentina, nuestro país, pero vamos a venir incluso a nuestro territorio provincial y como siempre viajar hacia la ciudad capital porque vamos a saludar inmediatamente a nuestro compañero, el periodista Agustín Vicio. Buenas noches, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Un saludo para todos allí, un placer volver a estar en contacto. Como siempre, vamos a dejar... Que comiences a desarrollar los temas que tenés para luego avanzar con algunas consultas o lo que vaya surgiendo. ¿Qué se palpita en la ciudad capital, Agustín? Bueno, eh, la capital hoy fue un día donde eh, hubo algunas cuestiones relacionadas al tema de la inseguridad. Hubo distintas audiencias eh, respecto a algunos hechos que se estuvieron dando en el último tiempo de importancia pública. Porque lamentablemente van ocurriendo distintas ocasiones respecto a robos, eh, homicidios. Y en este sentido hay que mencionar que hoy fue un día clave porque se terminó eh, reglamentando, se firmó el decreto de reglamentación de una de las leyes que venía reclamando eh, y mucho un sector de la población que ha sido víctima del delito, familiares... De, de distintas víctimas justamente de, de homicidios. Bueno, en este sentido, el gobernador Perotti, si no lo hizo aquí en la capital provincial, sí si, eh, lo hizo en la ciudad de Rosario, en el Salón Blanco de eh, la sede de la gobernación, terminó firmando y reglamentando el decreto de la Ley de Derechos y Garantías de las Personas Víctimas de Delitos, lo hizo junto a un grupo importante que venía moviéndose y solicitando que esto ocurra, estamos hablando de una ley que se terminó aprobando el año pasado y que, en este sentido, hoy, que es considerado por primera vez el día provincial del familiar y la víctima de la inseguridad, aquí uh -huh. en Santa Fe se terminó eh, generando esta cuestión, se terminó aprobando y firmó este decreto el gobernador Perotti. Si les parece, podemos escuchar brevemente lo que dijo eh, el mandatario de Santa Fe, sino uh -huh. y después seguimos dialogando y conversando sobre otros eh, puntos importantes de la agenda informativa. Bien. Creo que es un paso... Eh, importante tener una ley, poder reglamentarla, haber podido trabajar con cada una de las organizaciones de familiares, tener la posibilidad que dentro del proceso las víctimas tengan eh, un rol importante, un rol protagónico, pero no son solamente víctimas siendo parte de un proceso, siguen siendo víctimas todos los días, eh, y que ellos estén canalizando tanto dolor en esta organización, en estos aportes que han generado tanto para la ley como para la reglamentación, y ese compromiso de continuar para que la ley tenga visibilidad, tenga cumplimiento y se vaya capacitando a cada uno de los organismos que tiene que intervenir en el análisis y en la atención de las víctimas. Creo que es un cambio eh, importante, es un paso eh, a dar en esa contención sin duda no serían las cosas que a cada uno de ellos le gustaría estar protagonizando. Eh, ninguno de ellos eligió estar en este lugar. Eh, pero quiero ser agradecido con cada uno de ellos por haber transformado ese dolor en un aporte para toda la comunidad. Es un cambio de paradigma, es un cambio en la, en la actitud y vamos a tener mesas eh, público-privadas eh, con cada una de las aso asociaciones en un primer lugar. Eh, también constituirlas interministerialmente porque es clave dentro del mismo Estado en su estructura eh, permanente tener la posibilidad de capacitar para que cada uno pueda ponerse en el lugar del otro en, en la atención, en el trato en los procedimientos a, a llevar adelante y lógicamente la vinculación con el Ministerio eh, Público de la Acusación y todas las instancias eh, judiciales creemos que hay un trabajo de implementación eh, tan importante eh, y necesario para darle permanencia, para darle visibilidad y real cumplimiento a la ley. Bueno, lo que decía el gobernador Perotti el día de hoy, allí en la ciudad de Rosario, justamente en este día que eh, conmemora. Eh, bueno, el Día Provincial del Familiar y la Víctima de Inseguridad, esto es en conmemoración a un hecho que ocurrió aquí en la ciudad de Santa Fe en el año 2010, un hecho eh, reconocido y que pasó eh, a la trascendencia pública por eh, cómo fue y también por el movimiento que tuvo su madre, estamos hablando de... Eh, de Mariela Londino, que ocurrió el 3 de mayo del 2010, y bueno, a partir de ese momento su madre eh, se movió mucho justamente para buscar justicia por este hecho y ahora también para que se termine reglamentando esta ley. Así que bueno, es simplemente contar uno de los puntos que estuvo presente hoy en la agenda informativa de la provincia de Santa Fe. Mañana aquí en la capital provincial va a estar sesionando ya de manera eh, ordinaria lo que es la Cámara de Diputados y también la Cámara de Senadores van a ingresar los distintos eh, proyectos que eh, mandó el Ejecutivo estamos hablando por ejemplo de los nombres para eh, terminar de completar lo que es la nómina del Ministerio Público de la Acusación y también la Defensoría Pública Penal eh, y va a haber seguramente algún que otro movimiento en cuanto a lo político podremos observar también esta cuestión y eh, el, lo que es el temario tanto en el Senado como en la Cámara de Diputados aún no está totalmente definido, pero sí seguramente el día de mañana ya empieza a marcar un poco el rumbo de cómo va a ser el año legislativo en cuanto a lo que son las sesiones ordinarias que quedaron inauguradas el día lunes, el primero de mayo, por parte del de, eh, mandatario Omar Perotti. Agustín, por otro lado preguntarte qué repercusión está teniendo allí en la ciudad capital, en las localidades, pueblos o ciudades aledaños en relación a esta propuesta educativa que se está trabajando desde el gobierno provincial con el Ministerio de Educación a nivel nacional que tiene como objetivo ampliar el, el ciclo, la duración diaria del dictado de clases. Mira, el otro día tenía la posibilidad de eh, dialogar con uno de los dirigentes eh, más importantes de uno de los gremios docentes y mencionaban que eh, lo ven con buenos ojos, que por ahí tienen ciertas dificultades para eh, ir implementándolo, pero que es una cuestión de eh, que con el correr del tiempo esto pueda ir un poco más aceitado eh, y poco a poco ir acomodándolo de una manera que sea eh, más eh, cómoda tanto para los docentes y las docentes como también para los distintos eh, alumnos y alumnas, así que eh, la visión por el, por el momento, por lo menos por lo que pude ir averiguando, es una, una visión eh, optimista que con dificultades se va implementando como, todo, como cada uno de los procesos por ahí novedosos en estos sistemas que son tan complejos como es el sistema educativo, pero al momento la respuesta es eh, positiva, se podría decir. Por otro lado, preguntarte otra de las informaciones que esto atraviesa de forma general, tiene que ver con los alquileres. Estaban discutiendo allí en la ciudad capital el tema de los alquileres temporarios. Sí, es una de las discusiones que se está llevando adelante ya desde hace algún tiempo. Tiene que ver, eh, primero que nada, con la dificultad de conseguir eh, lo que es un alojamiento para la que desee ser inquilina, eh, la verdad que es muy difícil eh, encontrar un departamento, una casa en la ciudad de Santa Cruz. Muchísima demanda, demanda poca oferta, hay precios que la verdad son eh, irrisorios y muy elevados. ...para la media de cualquier población, en este sentido se suma a esta complejidad la cuestión de lo que son los alquileres eh, temporarios, estamos hablando básicamente de plataformas como Booking, como Airbnb, entre otras, que lo que hacen es alquilar eh, de manera temporaria, por días o, o semanas... Eh, un departamento o una vivienda a quienes deseen hacerlo. Obviamente es que la persona que ponga en alquiler eh, esto eh, va a obtener más eh, renta, más ganancia, porque se gana más obviamente en la cantidad eh, alquilando por días que claro. por eh, mes, y a su vez, teniendo en cuenta la cuestión de lo que es eh, la ley de alquiler, es que hay una actualización anual. Bueno, esas es son las cuestiones que se está discutiendo. Y seguramente vaya a, vaya a tener una mayor discusión en las próximas semanas en lo que es el Consejo de Santa Fe. Pero está enmarcado en lo que viene ocurriendo no solamente aquí, sino en todo el país. Sí. Pero aquí en Santa Fe la situación es, eh, la verdad que, muy compleja y muy complicada para cualquier persona que busque poder o independizarse o eh, se tenga que ir de un lugar hacia otro y necesita alquilar. La verdad que es una situación muy, pero muy difícil. Agustín, el gusto enorme saludarte una noche más. Y bueno, en este sentido también quería consultarte cómo está actualmente la situación de la inseguridad allí en la ciudad de Santa Fe, porque también sabemos de diferentes hechos que se registraron, de reclamos por parte de los vecinos, homicidios que se dieron en las últimas horas. Sí, hubo, eh, hubo un reclamo que en realidad se a estar llevando en este momento en uno de los barrios de aquí de la ciudad de Santa Fe. Eh, un ruidazo pacífico, así lo llamaron eh, los, los distintos vecinos autoconvocados que eh, lo, lo, justamente lo están promoviendo, lo promovieron. Eh, la idea es poder manifestarse teniendo en cuenta un homicidio que no fue en las últimas horas, pero que se volvió a hablar de este mismo homicidio que ocurrió hace ya eh, algo más de un mes que eh, se volvió a hablar porque habrían capturado quien fue el, eh, el asesino de Oscar Baños, un enero que eh, recibió el ataque de una persona en que entró a robar justicia y a partir de eso terminó perdiendo lamentablemente la vida. Esa persona escapó y en los últimos días, puntualmente el domingo, esta persona fue eh, aprendida, fue atrapada, fue imputada y en el que se realizó lo que es la audiencia de prisión preventiva, y es que eh, a raíz de esta cuestión que se volvió a poner en agenda este lamentable y triste hecho del asesinato de Oscar Baños, un hombre de 70 años, bueno, se eh, volvió a poner en agenda y justamente una de, de las manifestaciones eh, que mencionaba tiene que ver justamente con esta cuestión solicitando mayor seguridad, mayor presencia policial y eh, una... Puede pueda alcanzar a todos los barrios de la capital. Bueno, y otro de los temas que abarca también toda la provincia tiene que ver con lo resuelto por unanimidad. Hablamos de esta ley de fortalecimiento de la justicia federal en, en Santa Fe. Eh, se ha promulgado esta ley, se ha comenzado a ejecutar a través del Ejecutivo. ¿Nos podés recordar en sí cuál es en sí el, el planteo y, y qué de qué magnitud estamos hablando para llegar a cobrar dimensión sobre lo que generará esta creación de diferentes juzgados federales en toda la provincia de Santa Fe Exactamente, sí, en el día de hoy eh, el gobierno nacional, a través del boletín oficial, publicó eh, lo que es esta, esta ley que fue aprobada hace algunos días nada más por parte del Senado de la Nación, quiere decir que ya eh, se... bueno, ahora eh, restaba un proceso eh, que iba a llevar su tiempo para que esto lo veamos en funcionamiento ¿no? pero es un paso más administrativo que era sumamente necesario ahora habrá que ver quiénes son designados estamos hablando de más de 40 cargos que tienen que ver con eh, básicamente robustecer la justicia federal ¿qué significa robustecer la justicia federal? bueno, ampliarla eh, y en este sentido ampliarla es eh, dotar de mayor recursos humano a lo que es la justicia federal en los distintos puntos de la provincia, tanto en la ciudad de Santa Fe como en la ciudad de Rosario, allí en Venado Tuerto, en Rafaela, Reconquista y otros puntos más, donde se van a abrir nuevos juzgados que tienen que ver con eh, la justicia penal, nueva fiscalía justamente con eh, lo que tiene que ver con eh, la, la justicia penal en este sentido, entre otras cuestiones. La mayor parte va por ese lado, por los juzgados penales y a su vez también las fiscalías que eh, van a tener que investigar los distintos delitos y la idea es que de esta manera puedan, por un lado, aliviarse quienes ya están ejerciendo estos cargos de fiscales y de, y de jueces o juezas y en el sentido que el, la, el espectro de investigación pueda ser aún mayor, se puede investigar con mayor comodidad y a su vez también... A ampliar lo que son los recursos humanos y de esa forma también los recursos económicos. Ahora habrá que esperar, bueno, cuál es la selección de los nombres, los pliegos para que finalmente terminen siendo aprobados a nivel nacional y que de esa forma ya puedan esta creación tener quienes ejerzan esos cargos. Así que lo que ocurre hoy es un paso más, pero esto no significa que a partir de mañana ya haya más fiscales y más juzgados eh, activos aquí en la provincia de Santa Fe, sino que es simplemente un, un paso importante a nivel administrativo, pero que aún restan a, eh, que se concreten otros más. En el mismo marco o en el mismo ámbito, Agustín, también estuvo el discurso del gobernador Omar Perotti que generó diferentes opiniones, por supuesto, algunas que vienen desde el ámbito justicialista, otras que vienen desde la oposición. Sí, claro, bueno, hubo repercusiones eh, de todo tipo respecto a lo que fue... Este último discurso de Perotti que recordemos duró más de dos horas, casi llegando, orillando las tres horas, un discurso que tenía 120 páginas. Eh, bueno, después de lo que fue esta locución del mandatario de santafesino, obviamente que las respuestas fueron... Eh, fueron eh, distintas de acuerdo al bloque al cual se le preguntaba. En la oposición eh, fue, fue obviamente respuestas eh, muy críticas en cuanto a, al discurso y a lo que dijo. Por ejemplo, desde el socialismo hablaban acerca de lo que te, tiene que ver con eh, la cuestión financiera y económica, a la cual hizo referencia a Perotti. La cuestión de la seguridad también, pero Perotti básicamente eh, manifestó que recibió una provincia con muchos problemas económicos y financieros, lo que le dificultó, por ejemplo, pagar en tiempo y forma lo que fueron los primeros sueldos. Desde el socialismo manifestaban que eso era roño y a su vez también pero eh, Perotti había mencionado la cuestión de la seguridad, que desde los gobiernos del Frente Progresista habían intentado ocultarlo de cierta forma, lo que, bueno, generó también el enojo en el Partido Socialista y sus voceros. Lo mismo en el resto de los partidos opositores. Más aún eh, teniendo en cuenta, citando ya lo que es un año electoral, de mucha actividad política, de muchos roces. Y estamos a nada, escasos días de que se terminen de cerrar ya las listas. Así que, bueno, todo sirve como para poder trabajar en ese sentido. O al menos eso sería de acuerdo a lo que uno puede ver y oír en las declaraciones de los distintos dirigentes. Así que, bueno, repercusión eh, o las repercusiones fueron variadas, pero en un tono de, de que ya estamos entrando en un, en un ámbito electoral. Así que, bueno, fue fue una jornada que dejó mucha tela para cortar tanto por parte del discurso como parte de las declaraciones de, de todo de lo que es el círculo eh, político aquí en la provincia de Santa Fe. Bien. abus ¿algo más que quede pendiente por hoy? Por ahora solo eso, estar atentos a ver qué puede llegar a ocurrir mañana en la legislatura, que va a ser la primera sesión ordinaria del año, y bueno, estar atentos a eso y a las distintas cuestiones que pueden llegar a ir surgiendo en esta semana que estamos transitando. Gracias, como siempre. Buenas noches. A vos, muchísimas gracias y un saludo para toda la audiencia. Así pasaba Agustín Vicio, periodista y corresponsal desde la ciudad capital de la provincia de Santa Fe. Así que desde allí hasta Venado Tuerto y la región trayéndonos la información. Hablando de eso, vamos con vos, Emma. Sí, Rena, porque seguimos hablando de diferentes resoluciones que se han dado a través de los legisladores. Y en esta oportunidad hablamos sobre la ley de alcohol cero, que no solamente abarca nuestra provincia, sino en todo nuestro país. Ahora sí hay como un acuerdo y coincidencia en este aspecto. El Poder Ejecutivo Nacional ya promulgó, hoy fue el día, la ley de alcohol cero al volante. ¿Cuál es la idea? Bueno, prohibir directamente la conducción de vehículos con una alcoholemia superior, superior a cero. Y ya rigen todas, pero todas las rutas nacionales de nuestro territorio nacional argentino. Además de 13 provincias y al menos 50 municipios que ya contaban con una normativa de este tipo, entre los que se encuentra, por ejemplo, la vecina Ciudad de Rosario, Venado Tuerto, entre otras. El decreto ya está firmado por el presidente Alberto Fernández, por lo tanto, eh, la ley que se promulgó, la ley 27.714 de alcohol cero, ya está en marcha en todas las rutas nacionales. La normativa fue sancionada el 13 de abril pasado y viene a modificar la anterior ley de tránsito Número 24.449, al sustituir el inciso del artículo número 48 para incluir la prohibición de conducir cualquier tipo de vehículos con una alcoholemia superior a 0 miligramos por litro de sangre. Hasta el momento, 13 provincias del país, Córdoba, Entre Ríos, Jujuy, Río Negro, Salta, Santa Cruz, Tierra del Fuego, Tucumán, Buenos Aires, La Pampa, Chubut, La Rioja y Chaco, y al menos 50 municipios, entre ellos Rosario, Santa Fe, Mar del Plata, Posadas, Tigre y Ezeiza, con, cuentan con una normativa ...de alcohol cero vigente. Ahora hay que redoblar los esfuerzos, hay que generar mucho más control... ...en todas las provincias, en todas las rutas y calles... ...para que no exista alcohol entre los conductores, aseguraron. En este sentido, desde la agencia eh, van a reforzar los diferentes operativos... ...los operativos de control desplazados por todas las rutas principales... ...de nuestro país y de esta forma generar un trabajo en conjunto con las Fuerzas Federales de Seguridad para que se vaya instalando de esta forma el cumplimiento efectivo de esta nueva ley y también estará a disposición de las distintas jurisdicciones con el aporte de alcoholímetros, que no es nada barato un alcoholímetro, ¿cierto? tiene su costo, así que será una inversión más que importante que tendrá que realizarse en la adquisición de alcoholímetros para ser repartidos en todas las provincias de nuestro país, y de esta forma, eh, claramente, dar cumplimiento a través de esta ley con todas las herramientas indispensables, porque ¿de qué sirve que un personal eh, haga un operativo de control si no cuenta con todos los elementos y herramientas indispensables para generar el cumplimiento de esta ley de alcohol cero al volante? Por lo tanto, eh, van a ser repartidos eh, en distintas ciudades, comunas, pueblos, estos alcoholímetros para que de esta forma se efectivice, entonces, como se está haciendo en todas las rutas nacionales, esta medida, en todo caso que no se cumpla, bueno, vendrán las multas, sanciones pertinentes. Y vamos a seguir avanzando con más información, nos vamos a reencontrar con un tema que hace instantes consultábamos a nuestro compañero, el periodista Agustín Vicio, y tiene que ver con esta implementación de sumar algunas horas al dictado de clases en lo diario, en lo cotidiano. Hay diferentes posturas, por supuesto Agustín también marcaba... ...que desde la zona de la capital de nuestra provincia... ...los integrantes representantes de diferentes sindicatos... ...entendían que tal vez es un proceso que llevará su tiempo... ...y dicho, vale remarcar, serían tres meses quizás... ...lo que esto demandaría. Pero en este caso vamos a escuchar desde AMSAFE... ...aquí en el Departamento General López... ...a Carolina Moscatelo, que va a repasar cuál es la observación... ...que vienen teniendo como grupo de esta propuesta... ¿Qué surge, si para bien, si para mal, qué crítica elaboran desde su lugar? Y también así los argumentos, beneficia, no beneficia, era algo necesario, pero se está estableciendo de alguna otra manera que tal vez no es la que esperaban. Bueno, esta información la trae a través de la entrevista de Carolina Moscatelo estamos en Anzafeo, voy a charlar con Carolina Moscatelo porque esta nueva implementación que tiene que ver con la extensión horaria eh, para los alumnos, obviamente, de, de la provincia. Eh, ¿Qué visión tienen, qué análisis pudieron hacer y sobre todo después, este, pedagógicamente, cómo, cómo va a impactar en, en, en los chicos y bueno, qué otra visión más tienen acerca de esto, Carolina? Buen día. ¿Qué tal? Buen día. Así es. Eh, a partir del día martes 2 se está implementando la etapa final o digamos la etapa masiva del Plan 25, bueno, nosotros la lectura que hacemos es bastante crítica, ahora te voy a explicar por qué. Eh, respondiendo a lo que vos me preguntás, de manera pedagógica, digamos, no viene a significar una continuidad para una mejora pedagógica global, sino que son unos módulos que se anexan en formato más o menos de taller. Por lo tanto, bueno, ahí también hay algo que nosotros pensamos que una extensión horaria, que era lo deseado y lo esperado, tendría que haber sido eh, algo que mejorara lo que se venía haciendo en todo sentido, tanto sea lo pedagógico como el tiempo de permanencia del alumno y, y la posibilidad de trabajo con un mejor salario para el docente. Esto, bueno, no es así. Las críticas o, o las preocupaciones más que críticas que tenemos es esta cuestión que viene a romper un poco la lógica del sistema porque se han desajustado cosas básicas que hacen a, a la dinámica de trabajo diaria, como los horarios. Eh, digamos, se sale a decir que se está llevando adelante para la implementación un trabajo eh, artesanal, lo que implica acomodar, por ejemplo, los horarios de escuela por escuela. Nosotros sabemos eh, que el sistema educativo debe tener una lógica uniforme en ciertas cuestiones básicas, por ejemplo, los horarios de entrada y salida, claro. porque eso asegura que ante la ausencia de algún docente, los directivos puedan encontrar rápidamente un reemplazante y además que los docentes, que casi ninguno vive de un solo trabajo, puedan cubrir reemplazos en otros establecimientos y para eso necesitamos que todos entren y salgan sí. a la misma hora. Bueno, esto no nos estaría dando. Carina, uh -huh. vale, que, que trabajen más este, bueno, justamente por esta extensión, ¿significa eh, un ingreso más para el docente o quedaría todo igual? Bueno, esto se creó de la siguiente manera: son horas que no, no se agregan, digamos, a los cargos de docentes, sino que son horas sueltas, que son horas de la institución, es decir, que los docentes las toman en calidad de interinos, pero nunca van a llegar a titularizarlas eh, ni trasladarlas. Son horas que están, eh, bueno, liquidadas como, van a ser liquidadas como horas cátedras. Este es el tercer tramo: hay gente, hay varios compañeros del segundo tramo de implementación que están trabajando desde el primero de noviembre del año pasado que aún no percibieron sus haberes, que están sin cobrar. Es decir, que hay toda una lógica ahí de, de, de emparche, de ir acomodando sobre la marcha que a nosotros realmente no, no nos gusta nada, que ha traído y trae ya varios problemas y bueno, digamos, son horas que vienen como satélites a lo que están, que son los cargos. Y que lo que deberían hacer como satélites que son, son acoplarse a los cargos que son el eje vertebrador de la escuela primaria y no desajustar toda esa lógica. Por eso vemos grave el tema de mover los horarios de los cargos. ¿En otras provincias ya se implementó, eh, tuvieron alguna repercusión, pudieron ir monitoreando lo que pasaba ahí como para saber qué es lo que puede pasar acá? Sí, sí, porque esto se implementa a nivel nacional. Bueno, dialogando los otros días con alguien que tiene que ver con el área de recursos humanos, también nos contaba que en varias provincias... Hay, eh, digamos, renuncias masivas a estas horas por la precarización laboral que, que significan y, bueno, eso obviamente que va a traer problemas al sistema porque cada vez cuesta más conseguir gente que quiera tomar estas horas. Ese panorama se ve en provincias que lo han implementado antes que nosotros. Y vamos a seguir avanzando con más información y también a seguir recorriendo los diferentes territorios. Precisamente nos vamos a ir a través de esta comunicación virtual hacia la localidad de Magiolo, porque del otro lado ya vamos a saludar y agradecer por estar conectados con el VER TV, precisamente en Noticias en HD, a la Presidente Comunal de la Comuna de Magiolo. Hablamos de Jorgelina Aguirre. Buenas noches, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, Renata? ¿Cómo andás? muy bien como siempre gustosos de un modo u otro de poder recorrer la región de enterarnos ya sea en el territorio o a través de la virtualidad como siempre lo decimos que nos lo permite y puntualmente una vez más nos vamos hacia Magiolo, que siempre por un motivo u otro está presente ya sea desde lo artístico lo cultural los avances las diferentes acciones que van surgiendo desde esta localidad y precisamente el tema que, que hacía que se coordine esta nota tiene que ver con la adquisición de más herramientas de trabajo por parte de la común y que por supuesto impactarán en las mejoras en la localidad. Sí, la verdad es que bueno no, cuando, cuando nosotros entramos nos encontramos con que teníamos una gran necesidad de tener elementos para poder hacer los trabajos en los caminos rurales. Uh -huh ya que la máquina más nueva y, y, eh, y la mejor estaba, este hacía ya dos años en un taller y la verdad es que todavía no logramos recuperarla del taller, con lo cual era bastante importante adquirir una eh, para poder hacer los trabajos en los caminos rurales. ¿Se me escucha bien, Renata? Porque me parece que a veces se corta. Hasta ahora te venimos recepcionando con alguna interferencia, pero se entiende. Ah, bueno. Eh, así que, bueno, el año pasado averiguamos para poder sacar un crédito eh, Promudi con la provincia para poder adquirir una niveladora de arrastre. Eh, tuvimos que poner al día unos cuantos balances que faltaban presentar desde el año 2017, 18, 19, o sea, tuvimos algunos requerimientos de documentación que no se había presentado en tiempo y forma, uh -huh. pero bueno, después la verdad es que eh, logramos ponernos a tono con todo y recibimos el aval de la provincia para poder hacer la compra de la, de la niveladora. La licitación se hizo en enero eh, cerró los primeros días de febrero y, bueno, recién ahora logramos este, hacerlo efectivo, viste son los tiempos que llevan las licitaciones, las entregas de las, de las maquinarias y todo eso, nosotros en ese momento largamos la licitación por una niveladora de rastre y por un auto que en realidad lo quiero para la administración, para poder eh, trabajar, gestionar en la parte administrativa, entonces, bueno, esa licitación quedó desierta y la vamos a volver a alargar ahora. Una vez que está todo solucionado y todo terminada el trámite de la niveladora de arrastre, nos van a volver a habilitar para poder hacer la licitación del de vehículo para la administración de la comuna. Porque, Lina, eh, un gusto saludarte y bueno preguntarte si esto alcanza, ¿no es cierto?, si este equipamiento llega a alcanzar para un pueblo que va en crecimiento, trabaja mucho con, con el arraigo. Bueno, esto genera, sin duda, mejor servicio para los vecinos. Pero, eh, ¿podría ya, podemos decir, cubrir eh, todas las necesidades que hay hasta el momento? No, en realidad no cubre todas las necesidades, pero bueno, por lo menos vamos avanzando. La verdad es que, mira, este último tiempo, viste, cuando... Eh, lamentablemente los la, la periodos en, en la comuna son muy cortos, son, son de dos años, y viste como cuando decís, bueno, este, cuando, cuando te toca empezar y hay una continuidad de cosas que es todo bárbaro, pero la verdad que cuando tenés que empezar y están las cosas este, por ahí en el estado en el que las encontramos, la verdad es que se complica un poco, pero bueno, eh, así todo nosotros ¿viste? vamos para adelante, tratamos de ir avanzando, se hace paso a paso porque también hay una, hay una cuestión con todo lo que es gestión pública que se demora mucho en hacer las cosas. Vos pensás que te estoy diciendo que la estuvimos todo el año pasado para lograr terminar eh, haciendo obteniendo el crédito con la provincia. Hace desde enero que se largó por primera vez la licitación. Estamos en mayo. La verdad es que los tiempos de las gestiones son muy largos para, este, para que las cosas vayan eh, a tono y para que, para que sigan el ritmo de las necesidades. Nosotros en este momento, la gente de Magiolo, de los caminos rurales, están terminando la cosecha, con lo cual, si bien a último momento, por suerte con la lluvia, la verdad es que tampoco se podían hacer muchos trabajos por la sequía, cuando empezó a llover, mira <coughs> a... a eh, bueno, hacer lo que podíamos con lo que teníamos, con unas motoniveladoras bastante, eh, bastante viejas que tenemos eh, y recién la pala llega ahora cuando ya la cosecha está terminando. Pero bueno, o sea, son avances que se van haciendo para la próxima cosecha, para la de trigo y ya vamos a tener el equipo mejor preparado, va a estar en mejores condiciones todo... Y, bueno, o sea, es lo que nos toca y es lo que uno va generando, ¿no? Uh -huh. Ahora estamos viendo eh, para, para adquirir un tractor más grande, porque, bueno, esta, esta niveladora va a ser tirada por un tractor para hacer trabajos livianos, pero también vamos a tener que cambiar un tractor para poder hacer los trabajos más pesados con, con esta máquina. Uh -huh. Pero, bueno, son pasos. Sí. Eh, <coughs> son... Eh, cosas que uno va haciendo para avanzar, así que si bien, bueno, no avanza al ritmo que uno quiere, pero avanza y la verdad es que, bueno, estamos muy contentos por, por poder ir cumpliendo metas, ¿no? Mm. Jorgelina, preguntarte en este caso, <coughs> ¿cuál es la superficie que actualmente tiene la zona urbana en sí de Maggiolo y esta zona rural por la que también estuvieron trabajando al respecto con estas maquinarias? Mirá, nosotros tenemos una, un égido urbano muy chico, que es, es de 10 cuadras por 10 cuadras y no necesitamos a lo mejor este tipo de máquinas. Claro. Pero nuestro territorio eh, rural es muy grande. Son 70.000 hectáreas aproximadamente, con lo cual tenemos una gran cantidad de caminos. Y Maggiolo no está surcado por rutas nacionales o provinciales. Nosotros tenemos solo la 8 que atraviesa el distrito, eh, pero después tenemos una amplia zona al sur de la ruta 8 que nos queda con una gran cantidad de caminos eh, que corresponden a, para hacer el, el, el cuidado, el mantenimiento de, por parte de la comuna. Eh, cuando hacemos los, los conteos de los caminos principales en kilómetros, es alrededor de 180 kilómetros los caminos que centralizan a otros caminos y que este, son los, los más utilizados y los, más, eh, los que más se deterioran cuando hay un, un pase muy importante de camiones. Claro. Eh, con esta cosecha que ha sido de rindes muy bajos, no ha habido una gran, gran cantidad de circulación, pero la verdad es que las cosechores, que en Magiolo, la verdad es que fueron récord, el año pasado, el anterior, eh, teníamos una, un tránsito de camiones muy grande que destruyen los caminos los caminos rurales, este, ya sabemos que hoy en día eh, se han multiplicado gracias a la genética y gracias a, a todos los cambios tecnológicos que, que tiene en la producción y la verdad es que, bueno, este, es muy grande el oro que se hace de los caminos rurales. Estamos esperando, y calculo que no, no mucho tiempo más va a pa pasar, Pasar en si vamos la, la, el proyecto que nos corresponde a nosotros de Caminos de la Ruralidad, que lo presentamos ya hace también un año y estamos esperando el desembolso. Aparentemente está todo ya este, en condiciones y está todo este eh, firmado y va, y va avanzando bien. Pero bueno, vamos a hacer un ripio de 8 kilómetros uh -huh. en la zona sur que es una zona, eh, ya te digo, muy grande, muy amplia y de mucha, de mucha producción, que va a ir desde la Escuela Campo el Rincón hasta la Ruta 33 y que, que sale más o menos a la altura de la entrada eh, por la Ruta 33 a San Eduardo. Eh, la verdad es que eso para nosotros va a ser muy importante. Eh, también venimos de, de terminar de recuperar caminos de la época de la inundación eh, que recién ahora o recién hace este, un año están empezando a poder transitarse porque el agua bajó, porque se pudo rellenar los pozos, porque, eh, bueno, porque se pudieron hacer los trabajos que en el momento en el que había agua no se, no se podían hacer. Entonces la verdad es que ten un sector muy amplio rural y todos sabemos que si no hay buena conectividad a través de los caminos eh, perjudicamos a todos, perjudicamos a los productores, Perjudicamos a la gente que trabaja en el campo, a los contratistas, a los empleados, a la gente que va a hacer la comercialización de productos. Es muy importante tener la red vial eh, en condición. Nosotros era importante la adquisición de, de maquinaria eh, con la que pudiéramos hacer los trabajos, ¿no? Uh -huh. Jorgelina, preguntarte también, porque hacías mención recién que es acotado el lapso ustedes disponen para poder cumplir con los mandatos como presidentes comunales, que también es algo que se había tratado, se habría propuesto en la Cámara de Diputados, de Senadores y bueno, ha quedado quizás también algo paralizado. Pero en este caso sabemos, es un año electoral. ¿Qué lectura haces desde tu postura, desde tu opinión, pensamiento en relación a lo que se viene dando y también preguntarte si estimas volver a desafiarte para poder continuar desde la Comuna de tu localidad trabajando? Mira, yo eh, la verdad es que no sé si dos años es poco. El problema es que entras en un año electoral hmm. y todo, todo lo que te rodea entra en clima electoral. Entonces, lo que a lo mejor hasta hace uno, unos meses funciona de ritmo y de una determinada manera es eh, como que en otra cosa. Y más allá de que o sea, sea corto o sea, o sea largo, yo tendría que estar trabajando, de, estoy trabajando de manera normal, claro. al igual que cualquier mes del año pasado, porque para mí mi mandato no termina hasta el 10 de diciembre. Claro. El problema es que después tenés que tener esa misma recepción en el resto de las instituciones municipales y, en el rest, eh, eh, y nacionales. Y ahí es donde por ahí este, se plantea la cuestión de si están todos preocupados por la lista, están todos preocupados por la alianza, están todos preocupados por cualquier cosa, por lo que estamos haciendo, por la gente eh, y por cada uno de nosotros en nuestras comunidades. Entonces, más allá de que si el periodo es largo o corto, el problema es que... Eh, este es un país en el que parece ser que en el año electoral... Eh, no se puede trabajar de la manera que corresponde. Y a mí me interesa trabajar de la manera en que corresponde. Porque más allá de que la gente después nos relija o no nos relija o elija otro, o lo que sea, eh, nosotros tenemos que cumplimentar nuestro mandato. Esa es nuestra obligación. Y, y te encontrás con que todo entra en modo electoral. Y vos decís, flaco, a ver, bancátela, eh, hace el, tu trabajo más, más la elección. No que todo parece que se paraliza por una cuestión de que es un año electoral. ¿Viste? Yo este, la verdad es que creo que forma parte del agotamiento que tiene la gente de la política. Eh, yo en ese aspecto la verdad es que me siento más una ciudadana que una política. Yo estoy harta también de todo esto. Eh, uno se cansa de, de a veces tener que, que lidiar con cosas que no es lo normal, o sea, la institución tiene que ir por otro lado, eh, las cosas tienen que seguir su curso de manera normal, la gente tiene que vivir de manera normal y también encima del año electoral es la situación económica ¿no? que, y, y la coyuntura eh, del tiempo que afectó a lo que son las economías locales, Decir, sobre que, sobre que no, no, no teníamos problemas, encima la sequía eh, nos complica en la economía local y en el movimiento comercial eh, normal y natural de cada una de nuestras localidades. Entonces, este, la verdad es que decir, lamentablemente terminás entrando en un sistema sin querer, porque no me interesa, a mí me interesa seguir trabajando de la misma manera en la que venía, eh, pero bueno, lamentablemente en ese clima este es un país muy particular Sí, bueno Jorgelina, pero me imagino que eh, pese a todo esto, aparecen ya ambiente ¿no es cierto?, de elecciones hay ya algunas listas que se proponen en, en la localidad incluso también, ¿cuál es tu mirada sobre eh, la, la situación nacional, ¿no? cómo también se van armando las listas, los nombres que van surgiendo a nivel provincial también Mira, la verdad uno está muy decepcionado de muchas cosas. Eh, eh, a mí me interesaba ocupar este lugar para poder traer soluciones y hacer cosas por mi pueblo. Y lamentablemente que el, la, la inmensa mayoría de, de, de los políticos no están preocupados por ese tipo de cosas. Eh, de todos los partidos hablo, ¿eh? No, no, no. En esto creo que hay una... Hay una generalidad, una lamentable generalidad. Están todos mirándose el ombligo, todos preocupándose por qué, qué cargo van a ocupar este, y, y qué es lo que van a hacer, en lugar de estar pensando en que estamos realmente en una situación muy complicada, que la gente no le alcanza la plata para, para poder cubrir sus necesidades básicas, eh, que la gente está mal, está mal. A, a, Vos te das cuenta de que la gente está eh, desilusionada, desesperanzada, con, sin ánimo para hacer las cosas. Y la mayoría, tanto a nivel este, como a nivel provincial como a nivel nacional, parece ser que están en otra cosa. No sé, no sé si ellos vivirán en Suiza y nosotros en Argentina, pero la verdad es que eh, a mí me preocupa, me preocupa este, la situación yo creo que na es como que nadie está pensando en, en traerle una solución a la, a la gente y, y creo que eso es muy preocupante, la situación económica que estamos atravesando es preocupante Este, en este país hemos pasado situaciones peores, ¿eh? porque yo este, te causan gracia algunos que se alarman pero porque decir flaco acuérdate cuando teníamos 500% de inflación anual pero la verdad es que a mí no me gustaría volver a esa situación y a mí me gustaría que, que algo salga bien para poder decir, che, bueno, vemos un horizonte, vemos este vemos algo a, a lo que aferrarnos para, para poder estar un poco mejor. Y, y uno no lo ve. Sí. Y la verdad que creo que es preocupante. Pero bueno, eh, la gente vota, la gente elige... Eh, también que es, creo que eso es algo a lo que en algún momento hay que apuntar, o sea, tenemos que, que pensar un poco por qué votamos, eh, a quién eh, evaluar un poco más nuestra elección para este, ver si en algún momento logramos salir de todo esto, ¿no? Sí. Pero la verdad es que creo que lo lamentable es que hay una generalidad eh, en todos los partidos políticos en donde vos ves que realmente no están preocupados por, por, por cómo está la gente, no les interesa resolver los problemas de la gente. Jorgelina, por otro lado, preguntarte, porque surgirían muchas consultas desde una localidad, por más que sea pequeña, sabemos que siempre hay muchos avances, brevemente, en primer lugar, me iba a ahorrar la pregunta, pero me surgió la duda porque ustedes, como localidad, habían ingresado a este programa que, como bien hoy mi compañero Emma marcaba sobre el arraigo y el desarrollo del sur santafesino, ¿continúan trabajando al respecto? ¿Han recibido novedades? ¿En qué instancia está esto? Mira, la, eh, se terminó de conformar hace unos 15 días la cooperativa que va a manejar los fondos que ya están depositados del Fonplata, lo cual fue una tranquilidad bastante importante recibir esa noticia la semana pasada cuando estamos viendo que están haciendo negociaciones para cambiar de, de banco y de dónde de, de, de, de, de financiarse a nivel nacional. Eh, nosotros ya sabemos que, que los fondos del programa de arraigo y de este programa al que nos presentamos con Argentina Armónica y que tenemos ese, ese conjunto momento por dos millones de dólares para los cinco pueblos que conformamos el, el pentágono. Eh, así que a partir de junio eh, van a comenzar los desembolsos para los distintos proyectos productivos. Entonces, bueno, estamos trabajando en eso, estamos viendo cómo es toda la parte legal para, para poder este, hacer las contrapartes por parte de las comunas eh, y para poder adquirir los fondos eh, como corresponden y llevar adelante los proyectos. Por fortuna, ese... ese <ríe> Ese concurso era en dólares el, el fondo, con lo cual la verdad es que, bueno, viste, porque si hubiera sido sí. eh, en pesos quizás posiblemente no podríamos hacer ni la cuarta parte de lo que estaba, de lo que estaba programado, pero bueno. Así que ya está conformada la, la cooperativa eh, por integrantes de las cinco localidades más el Centro de Desarrollo Regional y estamos avanzando para poder en junio comenzar con toda la parte de, de, los, de los proyectos. Y, bueno, y por otro lado, te cuento que también este, dentro de las máquinas que, que adquirimos, eh, compramos una camioneta, nosotros teníamos eh, un parque eh, de vehículos bastante obsoleto, así que bueno, hicimos unas licitaciones, vendimos vehículos que teníamos, y adquirimos una camioneta este para también para la parte rural y para todo lo que es trabajos de patio, y en este momento también la voy a usar para la parte administrativa, porque no tengo en qué moverme como presidente comunal, así que también, este bueno, eso fue una adquisición de estos días. Jorge, Jorge, <coughs> bien, Jorgelina, te, te quería consultar también en este mismo aspecto, eh, sobre este trabajo que están realizando en materia de población, de arraigo, ¿Cuál es, ¿de qué se trata y qué consiste la licitación sobre los terrenos por los cuales están trabajando? No, las la licitaciones que se hacen de los terrenos en realidad se hacen de manera este, libre y se hacen desde hace varios años. Nosotros teníamos un pueblo en el cual había un montón de terrenos abandonados eh, que no tenía terminada, no tenía hechas las sucesiones, nadie pagaba los puntos de, de la provincia como de la localidad. Entonces se fueron haciendo sucapiones. Y la comuna fue adquiriendo terrenos que después se venden a través de licitaciones. Todo lo que sea propiedad de la comuna tiene que pasar por una licitación para poder ser vendida. Uh -huh. Entonces, nosotros lo que hacemos es, a medida que vamos adquiriendo eh, las escrituras de esos terrenos, se van haciendo licitaciones para la venta. Lo que hicimos esta vez fue eh, tratar de separar y de hacer, darle algunas facilidades a la gente que ya está viviendo en la localidad para que adquieran un terreno para su primera vivienda. porque Bueno, el déficit habitacional que es muy común en el país, también lo tenemos en Magiolo. Uh -huh. Lo que hicimos fue dejar algunos terrenos para, ver, para comprar de manera más accesible a gente que era de la localidad. Y se licitaron otros, como siempre, como se venían haciendo, de manera libre para que los compre cualquier persona que quiera adquirir un terreno en la localidad de Magior. Uh -huh. Hace, mirá, se, eh, se están vendiendo cualquier cantidad de terrenos, tanto particulares como los que se licitan. La verdad es que hay, hay una gran demanda de la gente de las ciudades para irse a vivir a localidades como las nuestras. Eh, medio como que coincidió todo esto con el programa al que nos habíamos adherido de, de arraigo con las fundaciones BISIS y, y bueno, este, las dos cosas están yendo en paralelo, pero, pero bueno, también hay de parte de la, una de las cosas que la comuna puso como contraparte al firmar el convenio fue la posibilidad de algunos de esos terrenos que se adquirieron por usucapión, ponerlos como contraparte para el convenio, con él, en el convenio de arraigo. Entonces, hay una serie de lotes que ya fueron destinados este, hace un año y medio, cuando se firmó el convenio, para, eh, para el proyecto. Pero, amén de eso, hay más terrenos que nosotros continuamente licitamos y, y vendemos. Uh -huh. Jorgelina, y por último, porque quedan muchas preguntas para hacer sobre la localidad, pero vamos a seguir avanzando. Por último, y la verdad que siempre desde lo personal y va el reconocimiento para los bomberos voluntarios y ha estado surgiendo diferentes acciones, actualizaciones y la presencia de los bomberos voluntarios para Magiolo. ¿Qué, ¿Qué nos podés contar al respecto? ¿Desde hace cuánto tiempo que esto está sucediendo? ¿Qué avances ha habido? Bueno, mira, los bomberos eh, desde hace ya varios años... Eh, hay un, eh, un cuerpo de bomberos que viene con la, la comisión de bomberos en la localidad. No llegaban a tener la habitación del cuartel por el hecho de que no llegaban al mínimo de bomberos activos que tienen que tener, que es de ocho personas. Lo que pasó durante este año es que lograron eh, los chicos eh, que estudiaban llegar a ser diez en el cuerpo de bomberos entonces, este, bueno, fue habilitado el cuartel de la localidad porque cumplimentó con esa, con esa base que, que an, años anteriores no se había logrado. Eh, la verdad es que, bueno, se viene trabajando ya desde hace, eh, siempre se hizo con el, con el apoyo a través de, de los años anteriores y ahora se continúa la comuna siempre facilita la, la posibilidad de que los chicos viajen a Venado, por ejemplo, a hacer el curso para poder recibirse. Eh, en el caso de, bueno, del, del cuartel, nosotros como comuna se cedió se y se firmó un comodato del lugar en donde siempre se tuvo eh, la autobomba, se cedió la autobomba para que ellos cuenten con esos elementos eh, hasta que... Ah, no, de directamente el cuartel de bomberos. que Son cosas que en la, en la parte pública no es tan sencillo, o sea, vos no podés donar las cosas de la comuna. Pero bueno, en el, en el intermedio lo que hicimos fue hacer un contrato de comodato para que pudieran tener el cuartel y las autobombas que le pertenecen a la comuna hasta que logremos hacer el, el cambio, vamos a hacer el, el pase de, de titularidad para que ya directamente... Eh, queden a nombre de, del cuartel de bomberos y se puedan manejar ellos con total libertad eh, en, este, en este aspecto, no en el manejo de las autobombas este, y, en el, y en su cuartel. Bien. La idea es el día de mañana tener otro lugar, porque ese es un lugar en donde está puesto toda la parte de… Eh, es como el corralón de la comuna… La idea es que el día de mañana tengan un lugar especial para poder hacer directamente el cuartel como cuartel, con todo lo que necesitan. Bien. Seguramente cada localidad, pueblo o ciudad, con la cantidad de años que le ha llevado o hace bastantes años atrás, ha iniciado así de alguna manera, paso a paso. Así que personalmente me alegra muchísimo que Magiro también esté avanzando en esto, teniendo en cuenta la importancia de la presencia y la existencia de los bomberos voluntarios y sí, claro. también el reconocimiento a, a su acción y a su entrega. Jorgelina, te vamos a agradecer enormemente por esta vez y vamos claro. a dejar la nota en puntos suspensivos para poder seguir actualizándonos sobre los diferentes aspectos que vayan surgiendo desde Magiolo. Gracias. Bueno, muchas gracias a ustedes. Hasta pronto. Chau, chau. Así pasaba en este caso la Presidente Comunal, Jorgelina Aguirre, de la Comuna de Magiolo, que puntualmente nos comentaba sobre este programa al cual pudieron adherir procesos licitatorios, burocráticos, pero con el objetivo de seguir adquiriendo más vehículos para diferentes áreas, distintas tareas, pero aprovechamos también a repasar algunos otros aspectos de la localidad de Magiolo. Nosotros cumplimos con una breve tanda y ya volvemos con más porque nos queda mucha información, así que aprovecharemos cada uno de los últimos minutos de Noticias en HD Edición Central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 Ver TV, la mejor programación. Lunes a viernes, a las 8, Desayuno Express. A las 9, la segunda mañana. 12.30, Picada de Noticias. Ver TV, la programación que elige Venado y la región.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 jueves a las 20 fuera de agenda 20:30 noticias en HD a las 22 vive la música ver tv la programación que elige venado y la región argentina Fiorito que es una mujer joven limpia honesta y transparente para una santa fe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 Así hace Fito Páez siempre que se va a presentar, se pone la cucaracha y larga su concierto. Pero ahora lo hace a través de imágenes, que ya estamos viéndolas a través del señor director en pantalla. Y porque se va a la serie, a la plataforma digital con eh, Netflix, lanzan la historia de Fito Páez. Y No es así una biografía, aunque en parte sí vamos a conocer mucho y aprender mucho de este artista nacional de renombre, Rosarino. Pero lo cierto es que por siempre aparece algo de ficción, ¿no es cierto?, para darle un complemento más importante. Y también de situaciones que generan entredichos y posiciones encontradas como es la de Fabiana Cantilo con Fito Paez y bueno, estas idas y vueltas en estas situaciones de la fama. El amor después del amor se llama la serie de Fito Paez. Muchos la recomiendan, otros dicen que no era lo que esperaban. Pero bueno, muestra sobre los primeros 30 años de Fito. Ya se estrenó, ya está, se puede disfrutar la serie sobre la vida, parte de del artista Rosarino. En Netflix fue la plataforma elegida por Fito Páez. Soy Fito Páez y los invito a poner play en el amor después del amor y a imaginarse que pueden ser algunos tramos de mi vida, puede que se diviertan un ratito. Fue más o menos el eslogan o la frase que lanzó el artista Rosarino para... ...invitar a todos sus seguidores a que puedan disfrutarla. Además de la historia de amor entre Paez y Fabiana Cantilo... ...Nudo Central, la serie producida por el propio Fito... ...junto a grandes y reconocidos productores... ...Juan Pablo Corobdieje, también Mariano Chiade... ...de Mandarina Televisión, también aparecen otros grandes artistas nuestros... ...Charlie García, Luis Alberto Espineta, Juan Carlos Baglietto... ...Cecilia Roth, entre otros que van a formar parte de la historia de vida de Fito Páez. En el relato toman parte además Manuel Fanego en el papel del manager, del compositor, eh, manager que también ahí eh, expresará la palabra venado tuerto, recordemos que es de aquí, por lo tanto también es otra de las perlitas que reúne esta serie que aparece el nombre de nuestra ciudad. Bueno, para disfrutarla, para verla en familia y para conocer la historia de este gran artista nacional que nos trajo tantas alegrías, tantos temas, y a través de esos temas, a través de esas canciones, tantas historias para contar por su humildad y su talento eh, codiciado por, por muchos. ¿eh? Y que justamente se estrenó el Día de Venado Tuerto, el pasado sí. miércoles 26 de, de abril en este caso, y bueno, el fin de semana pude verla, la verdad que ¿Le gustó a usted? en cuestión de tiempo es amigable porque son alrededor, no recuerdo con exactitud nunca, 7, 8 capítulos uh -huh. que rondan quizás estimativamente haciendo memoria entre los 45, 50 minutos como para orientarlos. Y la verdad que yo no la miré con ninguna expectativa de decir, bueno, espero ver esto, que sea de tal manera. Realmente me agradó lo que vi. Bueno. La verdad que me bueno. gustó lo que vi, de la forma que está contado, obviamente son... Quizás pocos capítulos, breves, por supuesto, se harán saltos en la cuestión del tiempo, en el ir y el venir, en el paralelismo, pero la verdad que estuvo bueno. Y por supuesto, cada actor o actriz realmente ha encarnado, me parece que muy bien, el rol que le ha tocado como parte de este elenco, pero para mí la mayor ternura se la lleva, por supuesto, ese niño pequeño que hace al pequeño Fito. Totalmente, totalmente. Pero sí, la recomiendo. Bueno, la Está recomiendo. Bueno. Perfecto, eh, claro, eh, así inspeccionada completamente al mejor estilo de Luis Miguel, en este caso por Fito Páez, de eh, que todo esté dentro de lo que esperaba y finalmente está muy contento eh, con esto. Y además se presenta en, en poco tiempo más, está por presentar, lo cual también está teniendo una respuesta muy importante, como siempre, por parte de su público. Vamos a pasar a otra de las realidades que también aparecen muchas veces en películas, pero tristemente a veces. Eh, es superada, ¿cierto?, por la realidad que es muy triste. El cuento del tío, los diferentes métodos, las diferentes eh, historias que surgen y ahora a través de eh, involucrar entidades oficiales como es el Ministerio de la Salud de la Nación, ni más ni menos. Bueno, este hombre nos va a narrar la crónica víctima de una estafa telefónica. Vamos a escuchar el desencadenante porque la alerta está siempre dado a través de todos los medios, vamos dando a conocer, pero aparece siempre diferentes eh, búsquedas y creativas y de forma tan, tan eh, estructuradas y formal que parece que fueran finalmente entidades oficiales y nada de esto es así. La crónica en nombre de eh, la víctima que vivió este episodio. Hablamos de Hugo Pérez, esto nos contaba. Me voy a charlar con dos vecinos de la ciudad, con Hugo Pérez con su hijo Franco, porque... Eh, ahora con esta nueva modalidad de estafas virtuales cuando fueron víctimas justamente de esto les hackearon el número de, de, de WhatsApp, de WhatsApp. Eh, eh, todavía no se sabe si pudieron haber hecho alguna transacción o haber hecho algún pedido a un familiar a algún amigo, pero lo que quieren hacer es alertar a la claro, sociedad por supuesto, de, de, de, que, por de que esto no ocurra ¿no? Bueno, seguro, bueno eh, el, el tema lo más importante es, es este, a, avisar y, y, y que pongan conocimiento de, que, de lo que están haciendo, ¿no? Eh, de la forma más sabiéndolo caí caí en la forma sonsa cuando me pidieron el código y se lo di para que lo repitiera me di cuenta que me habían hackeado eh, lo primero que hicimos fue Pero que estaba haciendo alguna transacción no no, estaba... no no no no recibo recibo una estaba en una reunión eh, recibo este, estoy en el teléfono, lo apago este, corto la llamada no sabía de quién era cuando voy al vehículo después de la reunión este, subo y veo este quién era del Ministerio de, de Salud de la, de la Nación entonces llamé esas cosas y llamo yo llamo yo y, y bueno me dice por el tema de las vacunas me hicieron unas preguntas de las vacunas y, y me dijeron, ¿y usted se va a seguir vacunando? Bueno, le digo, esa, este, bueno, eh, entonces si usted quiere colaborar con la, la, eh, con con, con, el, con, el, con, con temas de, de la vacunación, si usted quiere este, este, dar este, para que esta vacuna pueda, pueda ser este, eh, beneficiada a otra persona, léame el código que está ahí. Y se lo leí. Cuando se lo leí, me di cuenta que me habían hackeado. Me voy corriendo, a la, me voy volando a la oficina, llego allá y ya habían recibido llamados este, las chicas. ¿Ya habían realizado algunos llamados? Ya habían sea, realizado. El... Que te habían sí, sí, sí, sí. sí, sí, sí. Y bueno, de hecho ya hay gente que, que, que, que han depositado, por supuesto, a una, a una cuenta que, que no es mía, ¿no? Claro, claro. Eh, Así que este, fuimos a hacer la denuncia a la fiscalía. ¿Ah? Hicimos Lo primero que hicimos son la, las denuncias... A, a los bancos para bloquear ah, las cuentas claro. y bueno eso está todo hecho y bueno y ahora estamos viendo a todos los que vemos amigos este para que tengan conocimiento de lo que está pasando no uh -huh. y yo me interesa que la población lo sepa esto uh -huh, uh -huh. para que no, no no caiga como como caímos caí yo de una sí, forma. y tanta gente más también, ¿no? y, y tanta gente más uh -huh. y y y, y lo, lo están, bueno lo están haciendo a nombre del gas a nombre de las vacunas y bueno es... Simplemente hay que saber que nadie, ninguna empresa, ninguna entidad, mejor dicho, uh -huh. está solicitando ningún código ni el reenvío de ningún código a través de WhatsApp. Uh -huh. Y bueno, que esto no solamente la persona que lo reciba en las noticias lo sepan, sino que bueno los, lo, se lo transmitan a quien no estén viendo el canal, eh, que lo hagan circular. Que se sepa, porque la única manera de cortar con esto es que... Que se sepa que todo el mundo, bueno, esté al tanto y listo. ¿Hubo oh, el teléfono donde lo llamaron? ¿Era un teléfono de, de Aires, de Córdoba? Sí, ¿con qué carga de, que... eh, de, de Buenos Aires, de Buenos Aires. Eh, bueno, eso no lo tengo porque tengo bloqueado el claro. WhatsApp, no lo puedo ver. Pero sí, ya hicimos la denuncia en la Fiscalía de la cuenta de la cual nos piden. Eh, hemos sacado del veraz de la persona de las personas, ya tenemos todo eso este, en Fiscalía y, y, y bueno... Pero lo cual le genera un trastorno tremendo porque ahora trabajar con los bancos, sin las cuentas, sin el derecho... Y bueno, eh, mañana será empezar de nuevo y arrancar todo de cero. Lo, lo, lo importante que hicimos es bloquear todo. Porque no, no solamente por ahí... Este... ¿No te extrajeron dinero todavía? No, no, ya no lo van a extraer más claro, tampoco. Claro, claro. Pero bueno, pero te pueden pedir un crédito, te pueden pedir un montón sí. de cosas, viste que como le han hecho gente. Que Uno se va enterando ahora este, a través de todo esto que hay gente que, que le han sacado, este, tuvieron un crédito, viste, hoy hoy virtualmente te dan un crédito. ¿No? Regresamos y vamos a dar a conocer la temperatura actual en la ciudad de Venado Tuerto, ya lo tenemos en pantalla, 11 grados en la ciudad, sobre la madrugada, alrededor de la una de la mañana tendremos eh, 9 grados, se va a decaer hasta permanecer en los 8 grados, iniciando de esta forma el día jueves, con una mínima de 8 y una máxima de 22 grados, eh, 22 grados para el día eh, jueves. Para el día viernes, mínima de 11 grados, una máxima de 25, seguimos hablando de un viernes con viento del noreste, presencia de la neblina durante la madrugada y gran parte de la mañana para el día viernes, pero un día hermoso para disfrutar, que nos dejará también sobre el fin de semana Temperaturas que oscilarán los 20 y tanto de grados y también el frío se instalará un poquito más con temperaturas mínimas en baja. 11 grados en la ciudad de Venado Tuerto en esta noche del miércoles. Y como siempre en este tramo final, finalísimo, vamos a repasar las farmacias de turno. Farmacia Ricciardi ubicada en Brown 538. En Maipú y La Valle está de turno Farmacia del Cueto. Farmacia Martínez en Lisandro de la Torre y López. Y ahora sí, hemos llegado una vez más al final de esta nueva edición de Noticias en HD. Precisamente mitad de semana. Mañana ya nos encaminamos al jueves y por supuesto estaremos aquí para compartir aún mucha más información. Bueno, mi compañero Emma se ve que quiere seguir wow. recorriendo los estudios del VER TV. Está cambiando de lugar nuevamente, así que bueno, vamos a guardar que termine de acomodarse para despedirse. Aquí estamos, Reni, muchas gracias. ¿Por qué se me mudó? Porque día está más cerca, más cerca, eh, ya 11 grados, se mide a los 9, eh, fresco, fresco. Aunque el piso es disfrutable, contamos a la gente que el piso es, es disfrutable. Calorcito, eh, calorcito acá. Bueno. Vamos a despedirnos, gracias por hacerme reír, por sorprenderme con esas reacciones que usted tiene Manuel y como siempre decimos, estamos aquí para compartirte 20, 30, 22 noticias en HD con mucha información, pero siempre queda más, así que en Instagram, Facebook del TV siempre vas a encontrar todo ampliado también de diferentes territorios y diferentes aspectos de la realidad. Mañana nos reencontramos y como siempre decimos, contamos historias y siempre agradecemos que nos resguardamos un espacio para la risa que nos sirve muchas veces como anestesia. Gracias a ustedes, a nuestros compañeros que trabajaron durante toda la jornada sí. y a los que estuvieron ahora detrás de cámaras. Gracias, Emanuel Fuerte. Bueno, buenas noches, que estén muy bien. Buenas noches. Una producción de Multimedio GS.